Hola amigos y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Pues bien, como podéis contemplar, no estoy en mi lugar habitual donde hago los vídeos. Estoy en un lugar, concretamente, donde hubo una aparición ovni, es decir, que un ovni estuvo deambulando por toda esta zona durante más de cinco minutos. Concretamente, estamos en la provincia de Jaén, estamos a las afueras de Jaén, en una zona que vais a ir viendo en las imágenes, en una zona donde está muy próximo, es decir, ...estamos cerca de un polígono industrial... ...y a mis espaldas, ahora lo vamos a ver... ...no nos podemos acercar eh, mucho por bueno, temas de la propiedad... ...y todo esto, pero de fondo, como podéis ver... ...tengo una central eléctrica de paneles solares. Tenemos dos testigos, dos personas... ...de las cuales una grabó estas imágenes, grabó imágenes... ...de un objeto volador no identificado. Las he podido ver, recientemente he podido ver estas imágenes... ...las he podido contemplar con mis propios ojos... ...pero esta persona no nos ha permitido, pues bueno... ...ni tan siquiera exponerlas, o bueno, ni un segundo ni nada. Volvemos a lo de siempre, el miedo. ...estos trabajadores... ...no voy a decir ni quiénes son... ...ni qué ejercen aquí dentro... ...por motivos de seguridad... ...me hablan de que el OVNI... ...estuvo... ...pues prácticamente... ...entre 4 y 6 minutos... ...merodeando por... ...esta zona, concretamente... ...se pudo ver este objeto... ...que estuvo en la vertical... ...de esta central eléctrica... ...alrededor de 3-4 minutos... Ellos estaban fuera, eh, era de noche, serían aproximadamente las 2 de la mañana, más o menos, mes de agosto del año 2016, y concretamente vieron... Estaban charlando estos dos trabajadores y, de repente, ven como algo ilumina, pues, todo lo que es eh, donde estaban ellos en ese momento. Les dio para mirar para arriba y lo que pudieron contemplar fue una esfera ...una esfera que sería del tamaño de un vehículo... De un, ...de un coche, de un automóvil... ...y que se iba moviendo muy lentamente. Se iba moviendo muy lentamente... ...pero... Mm, ...parecía que apenas se movía... ...claro, ellos pensaron que podía ser un helicóptero... ...de, de la Guardia Civil, porque... ...a pocos centenares de metros tenemos una autovía la cual pues bueno es una, un eje vertebrador ¿no? de, de, de este país y pensó pues que podía ser la guardia civil de tráfico pero claro aquello no emitía sonido alguno no emitía nada aquella luz se fue atenuando y empezó a coger movimiento hacia unos campos que vamos a ir viendo las imágenes ...acto seguido, en dirección... ...más o menos hacia donde estoy señalando... ...pues, eh, este objeto... ...pues bueno, se quedó aquí... ...pues alrededor de un minuto... ...y lentamente se fue elevando... ...otra vez... ...hasta subir lo que es la vertical... ...y desaparecer por completo... ...la forma de desaparición de este objeto... Pues fue muy curiosa, se fue apagando, es decir, es una esfera que se pone encima de esta central, se va moviendo, va descendiendo, porque esta central eléctrica tiene una altura, está en pendiente, y fue descendiendo, estaría a una altura aproximadamente, ellos calculan, de la vertical de donde ellos se encontraban, estaría a unos 100 metros aproximadamente, más o menos estarían a 100 metros del de objeto. El objeto solo emitía luz, no emitía sonido... Eh, algunos de vosotros os preguntaréis, ¿emitía radiación? Pues esto no lo sé, si emitía radiación o no. Ellos no han tenido ningún problema de salud ni nada. Esto se informa a los jefes de su empresa, de, a los jefes de la empresa esta, y se llama a la Guardia Civil, se llama a la policía española. Automáticamente, Acuden, acuden aquí y hacen un informe. Lo más curioso de esto es que eh, yo he acudido a tener información sobre este hecho y han pasado dos cosas. La primera, no me han dado información. La segunda, el guardia civil, uno de los guardias civiles que estuvieron aquí, me han informado de qué es lo que ocurrió evidentemente la, la policía cuando llegó pues no había ya nada o sea lo que bueno lo que había ocurrido es simplemente lo que le habían hablado pero concretamente en esta zona de aquí donde vamos a, a verlo con imágenes aéreas vamos a ver cómo eh, en esta planicie que hay justamente aquí bueno tenemos un coche que está dando aquí la vuelta en esta planicie que hay aquí pues al parecer este objeto dejo una especie de marcas, unas marcas que después, cuando yo he querido verlo, pues evidentemente vengo de esa zona y he intentado ver con el dron aéreo a ver si podíamos ver imágenes sobre algún tipo de marca y la verdad es que no hay marcas. O sea, no, yo no he encontrado ningún tipo de marcas y vosotros vais a ver en estas imágenes que estáis contemplando ahora mismo donde, pues bueno, sí, ahí pues es una especie de, de campo de cultivo de trigo. En esa zona, concretamente, ellos desde la altura no saben decirme si se llegó a posar o si se mantuvo eh, flotando, por decirlo de alguna manera, se mantuvo flotando en el campo de trigo. Pero lo curioso es que la policía, pues bueno, bajó aquí abajo, bajaron a... ...a este prado, a este, a este lugar de, de, de trigo... ...porque es un semprado de trigo... ...pues bajaron aquí y sí vieron una serie de marcas... ...no eran concretamente marcas circulares... ...eran pues una especie... ...pues dicen de como especie de, de líneas... ...como si algún reactor o algo hubiese quemado esa zona... ...es lo que este guardia civil... ...en eh, petit comité me ha ido comentando... Evidentemente es una lástima el no poder eh, tener ciertas imágenes por el miedo, simplemente por el miedo al que dirán, a qué va a pasar, eh, no quiero que mi empresa pues, sepa que yo he cedido estas imágenes, porque se ve claramente, muy claramente, que se está grabando desde ahí. Entonces, la realidad es que son, como son pocos trabajadores, pues bueno, se sabe lo que ocurrió y los dos que fueron, las dos personas que llamaron a la Guardia Civil. Con lo cual vamos a guardar eh, la identidad y las imágenes de estas personas, pero lo que me llama poderosamente la atención no es ya solamente este hecho, sino que estamos a escasos kilómetros de Jaén, estamos al lado. Esto es un polígono industrial y este es el límite del polígono industrial. Es decir, vamos a, a mostraros, que aquí, pues, prácticamente, los que seáis de Jaén, vais a reconocer perfectamente esta zona, ¿vale? Vais a ver dónde estamos y con las imágenes que vais a ver aéreas, evidentemente, vais a reconocer el sitio perfectamente. Es una lástima porque estamos a muy poca distancia de Jaén, lo que viene siendo la, la zona urbana de Jaén, y mmm, es una pena porque no se ha alertado pues, a otras personas o quizá otras autoridades o se le ha dado un poquito más de bombo a todo esto. Lo curioso de todo esto es cómo esto ocurre a escasos metros de un polígono industrial y no se hace caso omiso, es decir, se pasa absolutamente de todo esto. Es un caso que a mí me ha llamado mucho la atención y os diré por qué. Os diré un porqué muy lógico. A escasos kilómetros de aquí, a muy pocos kilómetros, ocurrió el caso de los billares de Dionisio, Dionisio Ávila. Eh, ya sabéis que esto fue un, un hecho que tuvo una gran repercusión aquí en España, sobre todo aquí en la provincia de Jaén. Y estamos al lado, estamos cerquita, o sea, estamos en línea recta, si cogiésemos el dron aéreo, ...en línea recta estamos casi a 10 kilómetros de distancia... ...incluso de las montañas... ...por donde se vieron algunos objetos hace poco tiempo... ...esta zona de aquí, la zona incluso de Porcuna... ...que es un, un nombre un tanto extraño, ¿no? ...que está en esa dirección... ...también hay avistamientos ovni... ...de hecho en este canal conté una, en una ocasión... ...pues como en esa zona... ...pues eh, se veía un objeto brillante, luminoso... ...que iba en paralelo a un camionero... ...a un señor que conducía su camión... ...era a altas horas de la noche... ...y iba en paralelo... ...evidentemente ir en paralelo a la carretera... ...todo lo que se encuentra son campos... ...campos con olivos o campos de trigo... ...que es lo que aquí, o de cereales... ...que es lo que aquí se está eh, plantando en este caso... ...y por cuna lo tenemos a escasos kilómetros también... ...es decir que quizá... ...en esta zona de Jaén, debido a que es una zona muy montañosa... ...todo esto es muy montañoso... ...es posible que... ...aquí sea como una especie de triángulo... ...donde acuden ovnis... ...donde vienen objetos voladores no identificados... ...y no se sabe de quién o de qué son... ...evidentemente todos vamos a pensar que son... ...de otro planeta, de otro lugar... ...no lo descarto... ...pero me llama mucho la atención que haya sido esto tan cerca de la capital de Jaén y que no haya tenido pues, más repercusión. Esto salió en una nota de prensa, en varios diarios, pero muy corta, muy pequeña, en el año 2016. Pues yo, por mi parte, agradeceros pues, la atención que me habéis prestado y bueno vamos a intentar esclarecer un poquito más todo lo que ha ocurrido justamente ahí enfrente, justamente ahí. Lo tenéis perfectamente en pantalla como he dicho no se puede sobrevolar no se puede sobrevolar esa zona porque es una propiedad privada y no podemos hacerlo pero a la lejanía podréis ver perfectamente de qué se trata por mi parte nada más agradeceros vuestra atención ya sabéis si os ha gustado el vídeo compartirlo darle al like y si os suscribís al canal a, bueno, darle a la campanita porque muchos de vosotros me decís, Rafa, los programas no los veo, los tengo que buscar. Eso es porque no le dais a la campanita para que os vayan recordando los programas que se suben. Así que amigos, muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.